Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de puertas abiertas de la Universidad de Alcalá del Máster Universitario en Ingeniería Industrial. Esperamos que de esa sesión, que os resulte orientadora, útil, dinámica. Queremos responder a las dudas que tengáis, a las inquietudes y, por supuesto, atender cualquier sugerencia que queráis que sea incluida dentro de, pues, de las opciones que tenemos ¿no? de, dentro del máster. Eh, podéis comprobar que podéis escribir en el chat. Y cualquier duda que tengáis se trasladan a, a la ponente, que es Marta Marrón. Marta Marrón es la, la subdirectora tercera y directora adjunta de los estudios de Industriales de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá. Por lo tanto, forma parte del equipo directivo de la escuela y es la coordinadora de este máster. Eh, yo también soy Elena Campo, pertenezco al equipo directivo y estoy apoyando esta presentación. Muchísimas gracias, Marta, por estar... Eh, dando esta información a los estudiantes que, que tanto les va a gustar y puedes comenzar cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien, quizás con un poco de ruido de fondo, pero bueno, vamos a intentar que, que esto sea ágil y si en algún momento tenemos algún problema, bueno, pues, comentamos, reenganchamos o continuamos, queda en nosotros y ya está. Veo que solo estás con, conectado tú, Adrián. Buenas tardes. Eh, a ver si tenemos suerte de que se nos conecta alguien más y podemos de alguna forma pues eso hacer esto un poquito más dinámico vale eh, vamos allá a algún otro eh, interesado en el máster de ingeniería industrial que se ha conectado y bueno bienvenido podéis utilizar efectivamente el chat como decía Elena o levantar la mano en caso de que queráis preguntar y parar la, la presentación y, y bueno, y voy a voy a arrancar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿podemos avanzar? Sí, en la presentación. Porfa Elena. Elena, arranca la presentación, por favor. Bien. Bueno, el máster de género industrial eh, es un máster que es habilitante, es un título que habilita para el ejercicio de la ingeniería industrial superior. La ingeniería industrial, vamos, actualmente, según la Orden de 2009, que establece eh, el Real Decreto que establece las atribuciones profesionales de, las, de, las, de los estudios de posgrado, pues, en este caso, este sí es que nos llevaría a una ingeniería ideal eh, con todas las atribuciones profesionales de las cinco ramas de la ingeniería industrial que actualmente se recogen en esta Orden Ministerial. ¿vale? Además, el máster que impartimos en la escuela, Politécnica superior de la Universidad de Alcalá. Es un máster que cuenta con el sello EUREIS, nos lo concedieron el año pasado, vale, lo cual siempre es un, un aval de calidad de que la, los procedimientos, los contenidos y, y los métodos que se utilizan en el máster, evidentemente, permiten. Eh, adquirir el Grado de Ingeniero Industrial Superior pues, con mayor calidad que aquellas titulaciones en las que no existe este sello Este sello, race. Este sello race es un sello de reconocimiento y, por tanto, pues, evidentemente es totalmente transferible a lo largo de todo el espacio de Educación Superior Europeo y más allá. ¿no? Este máster eh, está formado, está organizado en dos cursos. Tiene, al final, 120 créditos. Eh, ¿Retorna a la siguiente traspa. Perdona, Elena. Y, en el primer, tenemos un primer cuatrimestre de complementos de formación. Bueno, al anterior, si no te importa. Elena. Eh, no. A lo mejor hubiese sido mejor... hay eh, eh, quieta! Eso es. Como os digo, tiene dos cursos, un primer curso, el primer cuatrimestre del primer curso tenemos eh, un, los complementos formativos, tenemos que tener en cuenta que que el máster de acceso a todos los graduados de ingeniería industrial con atribuciones, además de los de grados en ingeniería en tecnologías industriales, y por tanto eh, este permite balancear los conocimientos en las cinco áreas de la ingeniería industrial en las que luego el, el título completo te da atribuciones profesionales, y por tanto pues necesitamos un primer, un primer cuatrimestre de complementos formativos, vale, que evidentemente va a cambiar en función, como decía, del título de acceso de grado con el que llegue cada este a, a la titulación. Además, eh, tenemos también eh, aplicaciones por parte de otros títulos de ingeniería que también pueden acceder al, al máster pero con otro tipo de complementos formativos. En algunos casos, incluso, complementos formativos que son de grado para completar la especialidad requerida para poder abordar el título. A partir de ahí tenemos un segundo cuatrimestre del primer curso y un primer cuatrimestre del segundo curso, en el cual lo que se hacen es desarrollar las competencias de la orden ministerial y, por tanto, pues tener las asignaturas obligatorias que nos permiten pues alcanzar dichas competencias. Vamos, eh, luego veréis un eje, o sea, veremos las asignaturas obligatorias y veréis cómo efectivamente se abordan todas ellas. Y el último semestre es el que segundo curso segundo cuatrimestre, es el que más atractivo muchas veces os hacia los estudiantes y, y bueno no es para menos teniendo en cuenta que eh, aunque este título sea un título generalista principio con tres atribuciones a sus ramas en este último cuatro en la universidad de alcalá dos especialidades una de robótica y percepción y otra de distribución inteligente de energía Elegimos en su momento estas especialidades fundamentalmente por la experiencia de nuestros grupos de investigación, de los que trabajan en la Escuela Politécnica y también teniendo en cuenta, por supuesto, las eh, peticiones que teníamos a nivel del y eh, fundamentalmente como en Madrid, pero también, sobre todo, eh, pues las distintas eh, peticiones a nivel empresarial que tenemos eh, de ingenieros industriales, como luego veréis con los alumni que están comentando pues eso, cuál es su salud profesional y cómo, verdaderamente se, se, se pueden conectar, ¿vale? No sé si hemos perdido la conexión de Elena, pero si no, no pasa nada porque puedo yo eh, hacer la presentación. Marta, tienes la presentación, lo que pasa es que yo creo que tienes mala cobertura y, y a lo mejor se te desfasa. Ah, pues entonces es posible. Vale, pues entonces seguimos. Bueno, como decía, eh, tenemos efectivamente las ingeniería industrial, eh, son estas que tenéis aquí, ¿vale? Entonces tenemos la química, automática, electrónica, eh, robótica y ¿vale? mecánica, todas las ramas de la ingeniería industrial se abordan en el máster de ingeniería industrial, ¿vale? Y eh, bueno, lo que hacemos es, vas la página si quieres, leer, abordarlas con el contenido de las asignaturas obligatorias que tenemos en el máster. Veis aquí que efectivamente vemos los bloques de complementos de formación de fuera del máster, que estarían fuera de la zona gris de, del bloque del máster de ingeniería industrial, marcado con 20 créditos, y luego ya tenemos los tres bloques que se comentaron, los de 18 créditos de complementos de formación, el grado de ingeniería de tecnologías industriales llega sin, sin complementos, y luego de las de, la, de los grados de ingeniería industrial. Tienen 18 ECTS de complementos de formación. que Los revisaremos también ahora en función de la rama de la ingeniería industrial por la cual estén. 72 ECTS las para de la orden CIN y luego la especialidad, como os he dicho, es lo último. En cuanto a los complementos de formación, ya tenemos aquí la transparencia. Bueno, pues tenemos estas seis que son asignaturas propias del máster, que lo que os pretenden es, como os he dicho, balancear, balancear los contenidos, eh, las distintas ramas de incorporación. Concretamente, un graduado en electrónica y automática industrial debería cursar eh, las cuatro primeras asignaturas que aparecen. Ecuación, diferenciales, métodos numéricos, química industrial, mecánica de estructuras y mecánicas de aplicaciones industriales. De modo que se complementen, se construya de una sólida los conocimientos de química mecánica eh, que se han abordado. Otras titulaciones lo tenéis en información directamente en el plan de, de estudio, pues tienen otro tipo de, de asignaturas. Al margen de eso, en el bloque común ya de obligatorias, que lo tenemos ya en pantalla, tenemos estas tres ya obligatorias que ya van dando competencias de la orden CI: administración de empresas, técnicas de fabricación y producción y técnicas de automatización. ¿Vale? Y después, si seguimos con el bloque común, sin la siguiente transparencia. Tenemos eh, todas esas asignaturas, esas eh, siete asignaturas que vuelven a formar parte de las atribuciones profesionales. Son siete asignaturas que estarían dentro del segundo cuatrimestre del primer curso, ¿vale? Diseño de máquinas, ingeniería, ingeniería energética, ingeniería fototérmica, instalaciones industriales 1, órgano industrial, sistemas electrónicos y tecnología de ingeniería eléctrica, ¿vale? Con lo completaríamos el primer curso del máster industrial en la Universidad de Alcalá. Y ya abordaríamos el segundo. Podemos pasar a la siguiente traspa. En este segundo curso arrancamos con un primer cuatrimestre obligado, unas asignaturas obligatorias, concretamente las seis que tenéis allí. Las cinco primeras siguen dando atribuciones profesionales, construcción de un industrial. Tenemos una última asignatura, que son las, las prácticas de. Estructura vuelve a ser obligatoria, es una obligatoria, y en lo que hacemos en este caso es que tenemos un pool de empresas que nos permiten que hagáis prácticas obligatoriamente, son muy cortitas, solamente 150, perdón, 300 horas de prácticas, vale, eh, eh, 100 horas quiero decir en la empresa o el trabajo que tengáis con el tutor. Y son prácticamente muy cortitas, pero que nos permite también completar el bloque de, de, de empresas, por decirlo así, de ADE, de sistemas de empresas, que luego os van a permitir abordar el diseño o la implementación incluso de una empresa propia a nivel de emprendimiento o la incorporación a nivel de proyectos más fácilmente a estas prácticas en la empresa. Como os decía, tenemos un pool de empresas con el que trabajamos constantemente, que también son... Que tenemos a los de la electrónica y con los que ya hemos trabajado durante muchos años. Y, eh, está también Mesa, Asti, SKF, Mecanismo Escribano, eh, un montón de empresas de, del sector. Además, en este punto trabajamos afortunadamente con el colegio Oficial de ingenieros Industriales de Madrid, con el COIM que también nos facilita el acceso al pool de empresas, tenemos colaboración constante con ellos, de la cual bueno, pues podemos hacer un rediseño también del plan o una modificación de los contenidos en función de las necesidades que tiene el sector en cada caso y eh, ofertaros a los estudiantes pues, cursos o charlas que pueden ser de alto interés para, para los estudiantes del máster. ¿vale? También es de, quería completar eh, esta información diciendo que dentro del máster, pero ya relacionado con las asignaturas obligatorias, eh, que ya A fábricas, a fábricas y empresas de las distintas. para complementar los contenidos de las competencias en mecánica, en, en electrónica, en, en ingeniería eléctrica, en renovables, etc. De esta forma, de una manera más completa, en las distintas asignaturas de, del bloque común de asignaturas obligatorias. ¿vale? Bien, el último bloque es el bloque de optatividad. Donde las dos especialidades que os comentaba, la de robótica y percepción y la de generación y distribución inteligente de energía. Las vale, especialidades eh, están formadas por asignaturas optativas. El, el, la cuestión está en cursar tres asignaturas, seis ECTS, que se correspondan con estas dos especialidades, por lo menos, siempre digo que se pueden cursar más optativas, no hay ningún tipo de problema desde ese punto de vista, sino que tener un conocimiento más amplio, pero por lo menos te vas con una especialidad, con una especialización en tu formación como industrial más orientada bien a la robótica o bien a la parte energética, ¿vale? De análisis inteligente de energía, ¿vale? de grids y este tipo de cuestiones. En este caso, hay que completar además para poder optar a tener la especialidad con ACM en la línea de optatividad que se haya elegido. Quiero decir, cuando uno Hace el Máster en Ingeniería Industrial en la Universidad de Alcalá, eh, hace todas sus asignaturas de cumplimiento de formación y obligatorias que hemos comentado antes. un poquito, Ve un, un poco para atrás, Elena. Un momentito. Y eh, después hace el TFM. Si hace el TFM y las asignaturas en el mismo blog de especialidad, por ejemplo, el de robótica y percepción, ¿vale? Entonces, en ese caso, además de irse a su casa con el título de Máster en ingeniero Industrial, digo, de Máster en Ingeniería Industrial, de Máster en Ingeniería Industrial y se acasa con el título de ingeniero Industrial, se va además con el título de especialidad o especializado en robótica y percepción. ¿vale? Esto es un plus, como comento, y es verdad que es una cosa que bueno, se diseñó ya con ese objetivo y está dando bastante buen resultado, porque eh, después, eh, se tiene, por decirlo así, una especie de máster 2 en uno. Tenemos el máster generalista y por otro lado nos vamos también con la calidad que nos permite abordar eh, o tener puertas eh, más puertas abiertas en el mundo profesional orientadas a, a cualquiera de estas dos áreas que les y por, por interés empresarial en la Escuela Politécnica de Alcala. Vale, eh, otras, la Universidad de Alcalá. Vale, entre casa que teníamos, tenemos el listado de asignaturas que forman el pool de oferta de optatividad de robótica y percepción, Control inteligente, inteligencia artificial, robótica móvil, sistema de percepción, distribuidos, empotrados y operativos. Y lo único que tenemos que hacer para obtener el título, como os decía, en especialista en percepción, es elegir tres de esas siete asignaturas para cursar en el último trimestre del máster y terminarlo con un TFM también en robótica y percepción. Por otro lado, vamos a hacer las de en en generación y distribución inteligente de energía, pues tenemos el pool de almacenamiento de energía, pool de calidad de red, introducción a redes inteligentes, monitorización y control de las redes, sistemas de comunicación en redes y sistemas eléctricos de potencia. Este pool de asignaturas, de nuevo, optamos y hacemos tres. Estamos TCM también en esta especialidad, pues nos iríamos con el título de especialista en generación y distribución inteligente de energía, en Smart Grids, además de nuestro título de ingeniero industrial. Vale, vale. esta es la completa del plan de estudios. Pasaros si quieres a la siguiente por favor, Elena. Y, eh, bueno, por completaros, las asignaturas habéis visto que algunas son un poco más cortas, como transporte, tres créditos, la mayor parte son de medio y las de especialidad, por ejemplo, son de seis. Eso significa que son tres cuatro horas correspondientemente, es decir, tres CTS horas semanales de clase, 4,5 CTS es tres horas semanales de clase, y 600 es cuatro horas de clase. Todas las clases serán en grupos, eh, en grupos grandes y en grupos pequeños, vale. Los grupos grandes son de, de máximo 50 alumnos y eh, en ello abordamos los contenidos eh, de las asignaturas y eh, son siempre por la tarde, vale. En la siguiente trasta podemos ver que los eh, grupos pequeños de un máximo de un máximo 25 estudiantes, porque pues podéis ir viendo por ahí las fotos, hay y instrumental y material que tenemos que trabajar en grupos más pequeños. Y en las prácticas podemos trabajar pues eso, con nuestros brazos nuestro brazo robots, con nuestros eh, monitores de, de red, con nuestras máquinas o con nuestro laboratorio de fabricación y producción en el cual necesitamos grupos más reducidos. O el laboratorio de química también lo tenéis ahí, y el de electrónica. En los grupos pequeños, por tanto, el horario, que creo que está en la siguiente traspas, si no me equivoco. Eh, está formado, ¿vale? sí, por ejemplo, eh, aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos tecnología e ingeniería energética con sus tres horas miércoles de, de 6 a 8 y viernes de, 7, de, de 6 a 7, ¿vale? O tenemos, por ejemplo, diseño ensayo y ensayo de máquinas que tiene eh, clase los martes de 7 a 9 y justo antes tienen las prácticas, ¿vale? Con lo cual, pues podemos ir eh, compatibilizando estas cuestiones. Como veis, todos los horarios son de tarde, eh, están ya publicados en la, en la web de la escuela, en el link que tenéis ahí, y eh, nos aseguramos de que, de alguna forma, los horarios de las asignaturas vayan siendo rotativos. Quiero decir, pues si alguien, por lo que sea, eh, está compatibilizando el trabajo con, con eh, los estudios y no puede atender clase más que a partir de las 5. Pues Siempre tiene la opción de hacer una matrícula en media jornada y durante el primer año se alargaría, claro, la ejecución completa del máster, pero durante el primer año y clase a partir de las cinco. Y durante el segundo año, pues podría dar a clase eh, también a partir de las cinco ventajas de que las asignaturas que estaban ubicadas a primera hora al año siguiente, a la última, y por tanto podremos hacer compatible este estudio con eh, la, la vida profesional de los estudiantes, ¿vale? que conocemos que evidentemente. Ya estamos en una situación de poco en la que compatibilicéis siempre esta, esta tarea, en general, muchas veces. Vale, eh, ponemos la siguiente traspas. Bueno, aquí tenéis las especialidades, que están ubicadas además normalmente por... ...como veis ahí. También, y luego en cuanto a la internacionalización le he puesto aquí esta... Porque me parece importante recalcar que el, aproximadamente un 40% de nuestros estudiantes de Mastercard Industrial salen eh, de Erasmus a estudiar la especialidad, normalmente a Europa, ¿vale? normalmente a Europa que también tenemos convenios con, con centros en el resto del mundo, pero salen a, fundamentalmente pues Alemania, eh, Finlandia, Suecia, Irlanda, vale también cumplimos muy buenos convenios, etcétera, etcétera para poder eh, pues eso, tener un punto de vista y una bueno, otro tipo de competencias transversales de cómo se abordan este tipo de, de, de cuestiones más profundas de ¿vale? ingeniería en industrial en, otras, en, otras, en otros destinos, en otras universidades. Bien es cierto que el hecho de que sea el último cuatrimestre del máster no es por ninguna razón. Podemos empezar a hacer Erasmus desde el, la primera asignatura del segundo curso, ¿vale? El Erasmus curso lo se puede hacer durante el segundo curso. Pero es cierto que es una cosa bastante atractiva para los estudiantes ir a hacerse la especialidad eh, en Europa, fuera de entrada, de ¿vale? Y bueno, tenemos convenios, podemos ver también, efectivamente, Elena en la siguiente traspa, eh, a lo largo del mundo, pues normalmente podéis iros y hacer estudios de compatibilizar con becas Erasmus los estudios del Más Tiencias de fuera fuera del no, aunque yo siempre os recomiendo que también os quedéis, porque lo que hacemos aquí es que interesante, tenemos laboratorios muy chulos, que a veces pues, os perdéis, os vais fuera a poder estudiar, pero bueno. Vale, avanzamos. Vale, bueno, pues para terminar os hemos traído aquí, eh, pues cuatro vídeos de cuatro estudiantes que se han ofrecido voluntarios a mostrarnos su impresión, su, interés, su, su punto de vista sobre este máster y, y bueno, a vosotros. Así que os voy a ir Como no veo los vídeos... No se oye mucho, intento. Marta, ponemos los siguientes vídeos. Sí, por favor, ponlos todos, pero que te decía que no se oye mucho. Es que no le puedo dar más. A ver. El máster universitario en ingeniería industrial te da una entrada al mundo laboral de una forma prácticamente asegurada. Mi idea inicial fue trabajar también como ingeniero en una empresa, al igual que el resto de mis compañeros. Sin embargo, una beca que me concedieron eh, me dio la oportunidad de trabajar posteriormente como personal investigador dentro de la universidad. Actualmente realizo un doctorado de energías renovables e inteligencia artificial junto a un proyecto de investigación del que formo parte. Que no me, no me caga. Continuamos. Marta. No hay ningún problema. Vale, bueno, pues eh, más o menos en ese y si no luego podemos traer los vídeos. Pero bueno, con esto es todo. Os hemos dejado aquí la información del máster, tenéis los enlaces a la escuela, la web de la escuela, nuestro correo electrónico, vale, bueno, por supuesto las redes las, a través de las cuales os podéis informar de todas las cuestiones que vamos desarrollando. Y luego tenemos también. Muy importante en la parte de prescripción y acceso, eh, enlaces a, a la escuela de posgrado y al centro de información. Toda la admisión y todas las cuestiones relacionadas con la eh, preinscripción, matrícula etc. del máster se llevan a cabo por parte del doctorado de posgrado. No se llevan a cabo en la escuela politécnica, con lo cual pues tenéis ahí la dirección, el correo electrónico y los números de teléfono para cualquier duda que tengáis. Sí que quería aprovechar para explicar que eh, la preinscripción al Máster de Ingeniería Industrial estará abierta hasta el día 7 de septiembre. La matrícula arranca justo después, me parece que es a partir del día 12, hasta, hasta el día, me parece que está justo hasta el final de mes. Y también quería aprovechar para explicar que el Máster arrancan sus clases el día 28 de septiembre, ¿vale? Para poder cursar con nosotros el máster, lo primero que tenéis que hacer es preinscribiros eh, a través de, de la dirección de prescripción de la escuela de posgrado, que tenéis ahí la información para poder hacerlo. Y a partir de ese momento, bueno, pues eh, se coteja, nosotros comprobamos el director José pues Antonio Portilla o yo misma comprobamos que tenéis eh, posibilidades de acceder, según estipula el título. Y a partir de ahí, bueno, pues lo único que se os pide es que hagáis una reserva de plaza. Eh, para aseguraros la plaza, porque el número de plazas es limitado, solo tenemos 50 plazas ofertadas para este máster, todavía quedan algunas libres, y bueno, pues eh, hacéis la reserva de plaza y arrancaría, de hecho, probablemente el máster antes de que finalizase, antes de que finalice el periodo de matrícula, con lo cual, bueno, pues este año por estas cuestiones que tenemos, eh, vamos a empezar a vernos las caras en clase antes de antes de que os matriculeis, pero bueno, así de alguna forma pues vamos eh, arrancando también con las cuestiones. ¿no? Pero sí, por favor, eh, 7 de septiembre deadline para preinscripción y luego tendréis la, aceptación una vez aceptada la prescripción, pagáis reserva de matrícula y la matrícula ya se hace eh, a finales de, del mes de septiembre. Y las clases empezaremos el 28 de septiembre. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta, bueno, ¿tienes, Adrián, alguna pregunta? El resto de los asistentes supongo que no. Así que... Sí, Adrián. Cuéntanos, ¿quieres que te dé voz o...? Sí, lo escribe en el chat si quieres. Como prefieras. Antes que nada, pues me quería felicitar a Marta ¿no? por, por la exposición que nos ha hecho. Esperamos que hayan quedado resueltas muchas dudas. Y la grabación de esta sesión eh, va a estar disponible en la web de la Escuela Politécnica para volver a visualizarla y, y bueno, y encontrarlo como un material que, que puede orientaros siempre a la hora de de ver cuál es la estructura del máster y de las opciones que, que os ofrecen. Una de las preguntas que tiene Adrián, Marta, ¿les es eso lo comento como prefieras, es si tiene la posibilidad Gracias. de presentar el trabajo a fin de grado en, en diciembre y seguir eh, pudiendo estar, preinscribirse y matricularse en el máster para el próximo curso para el 2021. Sí, lo, tengo claro porque, lo tengo claro porque Adrián ya está preinscrito. Vale. Admitimos ya su solicitud hace unos días y bueno, ha y seguido el procedimiento estándar y ahora mismo, pues tiene, eh, como es un graduado en electrónica y industrial pendiente de TFG, pues lo que es verdad que me alegro, de hecho, como se suele decir en la tele, me alegro que me hagas esa pregunta, porque efectivamente este año tenemos la posibilidad, desde la Universidad cara nos han. Hemos habilitado la posibilidad de que aquellos estudiantes que, por cuestiones evidentes, más que evidentes, este curso académico se les haya retrasado un poco el desarrollo de su currículo y les quede alguna asignatura que quieran sacar en septiembre, incluida la asignatura de trabajo fin de grado, pues eh, vamos a permitir la preinscripción de estos estudiantes con tal de que tengan el título adquirido a día 20 de diciembre de 2020. Quiero decir, empezarían el título de Máster, empezarían sus clases en el Máster, antes de conseguir ser titulados en grado, ¿vale? Entonces, esta es una situación en la que concretamente se encuentra este estudiante y algunos otros de los que están ya preinscritos y, bueno, y es una situación bastante, por, por otro lado, bastante estándar, ¿vale? Es una situación que se ha dado muchos años atrás y que se permitía sin problemas. Normalmente lo que ocurre es que, concretamente con trabajo de, mar, de grado, perdón, incluso con prácticas en empresa de grado, pues que se nos estiran un poco y terminamos de conseguir eh, la, la superación de estas dos asignaturas, pues en este caso tenemos de plazo hasta el 20 de, de diciembre. ¿vale? ¿Qué ocurre, como me dice Adrián, si eh, no podemos superar el trabajo fin de máster antes de 20, del 20 de diciembre, que es el plazo máximo que os damos para poder superarlo, para que no se nos mezclen los exámenes de máster que serán en finales de fe, enero o febrero con superar las asignaturas de grado? Bueno, pues lo que ocurre es que, evidentemente, en ese caso eh, eres expulsado del máster ¿Vale? Se te devuelve el dinero de la matrícula que habrías realizado y el, y el tema de la reserva de plaza se te mantiene, por supuesto, hasta el curso siguiente o incluso más allá, si fuese necesario, vale. Yo tengo la esperanza de que esto no ocurra porque en los años de gestión que llevo, que ya llevo por lo menos tres aunque hace unos años de esto, solo se ha dado con un estudiante esta situación, una situación muy, ca muy casual y personal de que el... La persona no pudo liquidar el título antes del fin de año y bueno tuvimos que, efectivamente, devolverle el dinero de la matrícula y guardarle la reserva de, de la misma hasta el curso siguiente. ¿vale? Pero eh, espero que no ocurra porque ya os digo que es una situación bastante estándar. ¿vale? Tenéis de tiempo hasta final de año para poder liquidar el título de grado con el que accedéis al máster. ¿vale? Muchas gracias. Creo Marta. que te he contestado. ¿no? Adrián lo, lo está agradeciendo tu respuesta, Marta. A mí me gustaría saber también eh, cuál de las dos especialidades creo que puede interesar a los futuros estudiantes. ¿Cuál de las dos especialidades que ofertáis puede tener mejores salidas eh, profesionales? ¿O también cuál de las dos eh, especialidades también se presta más a aspectos de, de investigación para poder continuar con una línea de doctorado? Bueno, a ver, eh, evidentemente esto es como cuando te preguntan que a qué quieren más, a tu hijo o a tu hija, ¿no? Entonces, no, no o sea, las dos especialidades han, han sido diseñadas de modo en que eh, tenemos, como os digo, material físico y humano para abordar eh, pues eso, el estado del arte, tanto en smart grids, en, o sea, en, en religiones de energía, como en robótica, eh, con temas de robótica colaborativa, de fabricaciones eh, pues eso, adaptadas, eh, exoesqueletos, etc, etc. Con lo cual, cualquiera de las dos ramas eh, son, ya os digo, eh, con amplia eh, salida profesional y, por supuesto, por supuesto, teniendo en cuenta el nivel que, que tienen de especialización y, y de estado de la cuestión, eh, pues con, con posibilidades de hacer posgrado de es más, en nuestros, muchos de nuestros estudiantes eh, terminan, como son, como, como os he comentado, que los profesores eh, son temas, la robótica, eh, las asignatura asignaturas de robótica de percepción, las de la de generación y distribución inteligente de energía, son temas de investigación de los profesores que las imparten, pues muchos de vosotros, como en el caso de Guillermo, que es uno de los vídeos que habéis visto, terminan en, el caso, en, en algunos cuando la tesis con nosotros, o incluso, eh, no sé qué es mejor, pues van a trabajar en la empresa y terminamos haciendo transferencia tecnológica con ellos en las empresas en las que terminan estando, pues como puede ser ABB, como os decía, tenemos una colaboración muy intensa, o como puede ser este, Oga Mesa, con la que también tenemos una colaboración muy intensa. ¿no? Entonces, las dos tienen asegurada, bueno, el 100% de la empleabilidad de los pensados está también ha asegurado eh, pues eh, el éxito creemos que, que, que nos viene que viene de ahí o sea se, se valora la métrica para valorar el esfuerzo pues perdón el esfuerzo no la calidad de los estudios pues está ahí ¿no? en, en la, el, el, el, el 100% que el 100% de los egresados pues está insertado en el mercado laboral con bastante prontitud se nos estaba Ricardo también por aquí preguntando que también le medio conozco nos ha ido así que no sé bueno pues si no tenemos ninguna pregunta más yo creo que vamos a dar por terminada la sesión os parece a todos Vale. Pues nada, muchas gracias a, a todos por estar. Elena, por supuesto, por por pues eso por colaborar conmigo en la presentación de esta cuestión. A José Carlos, que, que nos está ayudando a hacer el tema de la promoción de los posgrados. Bueno, sin ellos, desde por parte de la, de la universidad, sería imposible llegar a todos los rincones. Y, y a quien que ha estado con nosotros aquí en fin la presentación y bueno, estoy segura de que acabarás el Tfg eh, antes de que, de que acabe el curso seguro, vamos. así que nada, hay que echar un poco el resto y, y hacer un pequeño esfuerzo y luego irse a unas merecidas vacaciones, como podamos, monte playa, empezamos elección, y arrancar el 28 de septiembre en la escuela con toda la bueno, Así que nada, yo no tengo nada más tampoco que añadir, así que si os parece, bueno, Paramos la grabación y dejaremos esta exposición colgada para que podáis visitarla o todo aquel que esté interesado en saber de qué va el Máster de Ciencia Industrial en, en la Universidad de Alcalá pueda revisarla y consultar las cuestiones que crean necesarias. Y por supuesto, en los correos electrónicos que aparecen ahí, tanto del director del máster como el mío propio, pues contactad con nosotros y os resolveremos todas aquellas cuestiones que tengáis eh, relacionadas con el estudio, su acceso, sus salidas, etcétera. Muchas gracias.